Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos especiales para todos ustedes, eh, nuestros amigos del canal OZ Producciones y de la emisora La Superior Stereo.com. Estamos con Paula Serna guía de turismo profesional y nos encontramos aquí en la torre de Chipre en las alturas de la ciudad de Manizales en el marco de la feria número 66. Paula, cuéntanos cómo es esta parte turística aquí de la ciudad y tan visitada y tan famosa además. Bueno, acá nos encontramos en el sector del barrio Chipre, avenida 12 de octubre en las principales avenidas que tiene la ciudad de Manizales, paso obligado para residentes, turistas, nacionales y extranjeros los esperamos por acá, estamos a una altura ya de 2.230 metros sobre el nivel del mar, es considerado como la parte más alta que tiene la ciudad de Manizales y como un mirador de 360 grados porque desde acá se alcanzan a divisar siete departamentos a nivel montañoso desde la parte alta de la torre. Y en día despejado se alcanza a ver el Nevado del Ruiz. Eh, sí señor, cuando está bien despejado se alcanzaría a ver hacia la parte de allá el Parque Nacional Natural Los Nevados. Se alcanza a ver nevado, parte del Nevado del Ruiz, Nevado Santa Isabel y a veces se alcanza a ver algún pedacito del, del Nevado del Tolima. Muy bien, esta torre de Chipre data de qué año y qué era en sus inicios. Inicialmente, pues acá funcionó los primeros cementerios que tuvo Manizales, hablamos de la época de la colonización, y ya hacia la década del año 1958, se empieza a formar como parque observatorio de Chipre, con un cilindro y una fuente de abastecimiento de agua, y ya después se reestructura a hacer un tanque eleva, elevado, que pues, tiene un gran almacenamiento de agua, y para ser, servir de fuente de abastecimiento de todo este sector del lado de acá. Muy bien, eh, vimos en las fotografías que... Eh, no era así inicialmente, sino que ya después fueron reforzando la estructura. El tanque, el tanque, pues sí es el mismo. Lo que sí se hizo fue un refuerzo a su estructura. Pues debido a lo que es la capacidad para que los turistas suban, se hace un restaurante en el segundo piso, tercer piso en este momento, pues está un museo interactivo y en la última parte tendremos lo que es, tenemos un mirador de 360 grados que se estructuró con vidrios, corredores y pasamanos. Vale, Paula, ¿qué visitantes famosos han venido por aquí a observar desde la Torre de Chipre la gran ciudad que conozca, actores, personajes del pues mundo? Pues en este momento sí, pues uno atiende como tanta gente que pues por ahora no, pero se, deben de venir las reinas, visitantes pues así que pasan con sus familias y actores pues sí, no, la verdad uno recibe tanta gente que no. <risa> claro que sí. Paula, muchas gracias, muy bueno, gentil muy por gusto, estar con padre, nosotros y la invitación a que vengan y conozcan la Torre claro de sí. Chipre. Por acá los esperamos. Con todo gusto, hasta la próxima, muy gentil, desde la Feria Número 66 en Manizales, en el Departamento de Caldas. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.